La muerte a tiros a manos de la Policía Nacional de los jóvenes Melvin Peña Castillo, de 21 años, y José Miguel García, de 20 años de edad, ha generado múltiples interrogantes en la población, luego de la versión ofrecida por la dirección del Comando Noreste con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Este jueves, la procuradora fiscal titular de Duarte, Smiley Rodríguez, aseguró que se realizan las investigaciones correspondientes. Recuerden que es un proceso de investigación y obviamente pues la ley... Dispone que el Ministerio Público en el proceso de investigación no divulga, y es lo que establece, informaciones relacionadas a, a detalles de la investigación que se esté llevando a cabo. Lo que sí queremos manifestarle a la ciudadanía y a cada una de las personas con las que hemos tenido contacto es que la Procuraduría Fiscal de Duarte está realizando las investigaciones pertinentes, que, pues, eh, inmediatamente la ocurrencia del hecho eh, se han estado individualizando a personas relacionadas con el espacio en el que eh, ocurrió hecho, tenemos la investigación bastante avanzada y sé que en las próximas horas eh, pues le estaremos dando la información definitiva con respecto a la manera preliminar de ocurrencia de los hechos y las eh, posibles responsabilidades y procesamiento de las personas involucradas. Asegura que se han reunido con familiares de las víctimas para dar seguimiento al caso. A mantener eh, obviamente eh, la tranquilidad, nosotros eh, nos hemos reunido con los familiares de ambas eh, eh, personas Para que tengan conocimiento Para que den seguimiento a cada una de las diligencias investigativas Que se han estado llevando a cabo Y que tengan por seguro que tanto Y así podemos asegurarle por parte de la Policía Nacional Debidamente representada aquí por el señor Olivense Minaya Y así además a través de seguimiento De los que son nuestros superiores En el caso de la Procuraduría General Señor Jan Rodríguez Y en el caso de la Policía Nacional al señor eh, Ney Aldrin, a los fines de que pues se dé con una conclusión que pueda entender la ciudadanía que está y que estará, obviamente, como hemos tratado y, y así mantenemos cada uno, que esté dentro de los parámetros eh, de la esclarecimiento y de los parámetros pues, de cumplimiento de los deberes de cada una de las personas envueltas y de hacer justicia. Sin embargo, la Policía Nacional no ha ofrecido declaraciones en torno a lo sucedido. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.